bien cómo están alumnos aquí quisiera comenzar la sesión de la identificación de un producto para exportación ustedes como hemos visto en las sesiones es importante tener en cuenta los aspectos para identificar un producto para exportación primero y tenemos que tener en cuenta que lo que buscamos es un producto que, que tenga experiencia exportadora, no vamos a hacer emprendimiento de una idea que recién se va a poner en práctica, no, que ya existe experiencia exportadora, porque hay una inversión importante que vamos a hacer para exportar y no vamos a eh, tener en cuenta sino que haya un menor riesgo. Todos los aspectos de minimizar el riesgo, por ejemplo, al elegir un mercado, tenemos que buscar mercados donde haya experiencia. No vamos a buscar mercados donde todavía nuestro producto no, no sabemos si va a tener aceptación. Otro aspecto es el país destino. El país destino tenemos mercado, consumidores, pero también tenemos qué gustos y preferencias puede tener ese ese país, esos consumidores en relación a su forma de consumir eh, distribución aspectos característicos de normas requerimientos en ese país asimismo vamos a ver la importancia que tiene la partida arancelaria para identificar y como tercer punto vamos a usar el CISEX que es una plataforma que eh, PromPerú nos facilita para identificar el producto de la partida arancelaria y por último vamos a ver un caso aplicativo bien para entender todos estos aspectos que vamos a explicar primero aquí hay un esquema que es bueno tener en cuenta desde un inicio lo que debemos hacer en este proceso de exportación debemos tener en cuenta que en el Perú, país de origen y el posible país destino entonces vamos a tener que hacer una primera trabajo en estos videos que vamos a hacer semana a semana un primer trabajo es identificar el producto de exportación para identificar el producto de exportación lo aconsejable que el producto tenga experiencia en el mercado nacional y después vayamos al exterior eso es lo normal pero hay otros productos ...que de frente se pueden llevar al exterior porque, porque tienen acogida, porque hay una demanda, etc. Pero lo normal es que primero probemos nuestro producto en el mercado nacional... ...y después veamos el mercado del exterior. ¿Cómo se da un producto para salir al exterior? Primero, no puede salir por cualquier lugar. Tiene que salir, de acuerdo a ley, por una aduana. Aérea, marítima, fluvial o la CUSTRE si no sale por una aduana se considera delito eso se llama eh, eh, un delito que es peinado por la SUNAT ¿no? eh, a su vez si yo voy a exportar tengo que tener elementos previamente identificados por ejemplo un pedido de compra otro tema es negociar un contrato de compra-venta. También es importante identificar el INCOTERS. Otro es cómo voy a distribuirlo. La distribución física internacional. Cómo a través de un mayorista, minorista, un representante o poner un local en ese país destino. Y también en el país destino, cuáles son los requerimientos que me van a obligar, si yo quiero entrar a ese mercado, me van a obligar, Tener en cuenta con las certificaciones. Bien, entonces explicado este esquema, yo tengo que tener, ubicar esta, identificar un producto. Recién vamos a ubicar este tema que vamos a ver acá. Esto es los, la acción. Para identificar esto, primero vamos a hablar de partida arancelaria. ¿Qué es una partida arancelaria? Eh, en relación a la partida celaria podemos ver eh, una presentación que les, va, les voy a alcanzar en enlaces, es la importancia de la partida celaria. Eh, la merciología es una ciencia por la cual se conocen los materiales. En el curso a un producto, también se le denomina mercancía, desde el punto de vista que es el término generalmente aceptado en aduanas y la clasificación de las mercancías para exportación se denomina eh, nomenclatura y clasificación arancelaria bien, entonces dentro de esta eh, denominación lo que tenemos que darnos cuenta es que en el país una eh, por ejemplo, tenemos una partida arancelaria tiene 10 dígitos. Si es en el Perú, ¿no? En el Perú. Si es en la comunidad andina. es ocho dígitos. Solamente estos de acá. Comunidad Andina. Si es a nivel internacional, sería eh, en el exterior, en otros países, sería seis dígitos. Entonces vemos que también hay que tener en cuenta, no siempre el nombre comercial con que se conoce el producto, es también el nombre con que se define la mercancía. Por ejemplo, palta. En el Perú conocemos la palta, pero a nivel internacional se conoce como aguacate. Y eh, vamos a ver que definido la partida arancelaria, recién podemos analizar aspectos de eh, sus características que requieren a través de fichas de partidas arancelarias una institución que nos brinda información de partidas vamos a ver el caso de la página de CISEX ¿no? entonces tenemos acá CISEX en la parte superior derecha superior derecha dice buscar partida aprieten ahí y vamos a ver que hay dos opciones una por la denominación y la otra por la partida. ¿No? Por ejemplo, esta partida. 09, 08, 10, 0, 0, 10. Vamos a ponerle 00 para no complicarnos. ¿No? Pum. ¿no? Y buscar. Es la nuez moscada. ¿Está bien? Entonces... Eh, y si no tenemos esta partida borra esto y pones paltas ¿no? acá paltas en plural buscar nos da cómo se conoce ¿está bien? entonces con este mecanismo podemos obtener pero hay otra forma también de hacerlo la SUNAT nos ofrece antes veamos el archivo de clasificación la SUNAT nos ofrece las partidas arancelarias ordenadas y sistematizadas por ejemplo los dos primeros dígitos de los 10 se está refiriendo a un capítulo los siguientes dos dígitos al sistema de partidas los siguientes dos dígitos al sistema armonizado con a nivel internacional estos seis dígitos son lo que nos interesa. A nivel de la comunidad andina ya tendríamos los dos dígitos siguientes y para la subpartida nacional tendríamos dos dígitos adicionales. Esto lo podemos ver en el detalle en la opción del SUNAT en la parte que se refiere a partidas del arancel. Entremos a la SUNAT, ahí ahí aranceles y tenemos eh, eh, para descargar el Word o el Excel. Si lo descargamos, vamos a tener en Word las siguientes características. Tenemos que esto que se refiere a las secciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, mencionamos 08. 08, si vemos 08, se refiere a frutas y frutos comestibles, que justo... Dentro de los frutos está palta, ¿no es cierto? Podemos ver entonces que la proporción de clasificación está, primero animales vivos, productos de reino vegetal, directos, después lo que son eh, valor agregado. Por eso otra forma de identificar las eh, partidas es por su origen o por su uso. Por ejemplo, palta, su origen sería vegetal, ¿no? Pero si yo agarro, hago crema que sirve para belleza para las damas, como es el uso que va a tener la palta como crema, va a tener otra partida. Y eso es un producto con valor agregado, manufactura. Entonces, cuando digo palta, crema, no me estoy refiriendo a esta partida. ¿no? Entonces, por su uso o por su origen, es otra forma de clasificarse. Vamos a ver ahora el caso de cómo en la opción CISEX tenemos en lo que es paltas, apretamos acá y tenemos información del producto. En la parte inferior tenemos información de qué países son los más importadores y qué países son los más exportadores de la palta. Y vemos que Perú, entre los países que más exportan en el mundo, está presente. Eh, una característica que también nos da esta información ya es, desde Perú, qué empresas son las que más exportan, en este caso la palta. Y a qué mercados específicos se le exporta. Esto es importante. Otro dato también son los precios en valor FOB. El valor FOB es el precio de referencia. ¿Por qué? Porque es justo el valor hasta que está en el puerto de origen. Puerto de origen. ¿No es cierto? Entonces, y la evolución de los precios nos va a dar cómo está en función a la demanda también y por último vamos a identificar un producto en el caso de la sunat no veamos el caso de la sunat veamos a la opción aduanas y vayamos a partidas a la operatividad aduanera esto es lo que vamos a ver también con mayor detalle tenemos resumen partida país entonces queremos saber para el año 2016 ¿no? eh, exportaciones y pongamos la partida 0804 40 y 4 ceros y nos vamos a consultar y tenemos importante información nos dice específicamente la fuente de la SUNAT es una fuente más confiable porque la SUNAT Registra información de las estadísticas día a día que se presentan dentro de las operaciones aduaneras. Entonces la información de la SUNAT es muy importante. Y acá podemos identificar dos aspectos claves de productos. Yo no puedo elegir un país destino cualquiera simplemente porque haya algo de valor de exportación, sino acuérdense lo que dije, tengo que buscar que haya menor riesgo de fracasos porque es una inversión fuerte que uno hace. ¿Y cómo elijo acá qué país? Vamos a hacer más adelante una identificación. Ahora simplemente voy a hacer una, eh, un avance. Del 100% de las exportaciones de palta, al exterior, si ustedes suman 41 más 19 más 18 más 18 más 11, esos cuatro países suman más de 80%. Si aplicamos el concepto que conocemos de la ley de Pareto, que nos dice que pocos son aquellos que se llevan casi todo, el casi todo viene a ser el 80% y los pocos viene a ser el 20%. Entonces, Vemos que entre Holanda, España, Estados Unidos y Inglaterra, estos cuatro países se llevan más del 80% de nuestras exportaciones. Pregunto, ¿yo escogería un país que no esté dentro de esos cuatro países para exportar? Podría escoger otros, pero mi riesgo aumenta. Entonces, acuérdense, lo importante es que es identificar un país, destino. Vamos a ver dentro de ese país si es concentrado o diversificado. Vamos a ver con algunas otras herramientas cómo identificar esa opción. Por último, quiero resumir lo que hemos visto. Primero, vamos a eh, precisar que esto lo hemos visto con un caso aplicativo de la palta. Pero el tema es cómo identifica un producto. No es cuestión de elegir un país destino, sino hay que ver que haya experiencia exportadora, que se busque un menor riesgo en esta acción de exportación y también hay que ver las consideraciones en el país destino. Vamos a ver, si, cuando veamos los países elegidos, cómo son estas consideraciones. Hemos explicado también todo el proceso de exportación que hay que tener en cuenta. Y dentro de ese proceso, una parte es lo que estamos viendo ahora. Dentro de este tema de identificar un producto, es importante que conozcamos cómo se conceptúan las partidas necesarias. Y hemos visto que hay 10 dígitos, 8 y 6 respectivamente. Y hemos puesto un ejemplo aplicado en el caso de la palta. Para terminar, les deseo pues, que revisen los materiales que van adjunto de este video. Gracias. Buen día.